¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Sleepy Pintora, a Lola todos, seguimos en Pokémon Luna el Nuzlocke. Recordarles a todos que tengo un sorteo del Pokémon Luna y Sol, que pueden, cons pueden conseguir más información aquí arriba en el botón de información arriba a la derecha. Vamos a ir eh, a estar ya... bueno, vamos a hablar con el profesor Kukui que nos espera aquí en este magnífico parque. Eh, por cierto, mmm, sí, siempre se me olvida. Bueno, tengo todo el equipo... Ok, sanito, curadito. Eh... Vamos a activar el Poké. Repartir experiencia. Ah, no. Bueno, lo tenía encendido. Bien. Pues nada. Y vamos a activar las animaciones. Que a mí me gusta mucho ver las animaciones. Claro que sí. Venga. No. ¿Quieres cambiar? así? Venga. Vamos un lío, yo solo. Venga. Vamos a hablar con Cucucucuy Cucu, Ahí que me dice ¿Uos? El parque Malie. Pues mola, eh, muy oriental Estilo otra vez Contigo no quiero hablar, que me matas a todos los Pokémon Este parque es enorme Hay un montón de rincones churísimos Fíjate que he oído que hasta tiene una cafetería Bueno, yo voy a ver si el profe está pasado el puente Tú busca por los alrededores Se priva cuando ve un pájaro dorado. Se priva. Oye, ¿dónde estará el profesor? Uy, los Arcanine. Chalice es la única Pokémon Tura que se puede usar aquí. Vale. Un mapita. Su diseño parece formar una especie de silueta. Una especie de silueta. ¿De silueta de qué? Tilo, por aquí no está, ¿no? Por, deduzco, no me dejas pasar. Uy, Pokémon de parque O Pokémon de ruta, sí No, por aquí no hay Pokémon de nada Aquí no, no ¡Uy! Ah, vale, entonces el que quiere pelear es ese Bueno, vamos a por el Pokémon de ruta y a tomar por saco, venga Que sea el que sea ¿Puedo aquí, por... no, no puedo nadar porque la única Pokémon montura que se puede usar es la de... La de Charizard Venga, aquí objeto objeto objeto Una luz Ball Venga Y el Pokémon de ruta es A ver qué puede ser ¿Qué puede haber aquí? Seguramente que es un Pokémon ya repetido ¡Oh! ¡Un Petilil! ¡Qué bonito! Venga Uy, por cierto, no ha abierto la... ¿Y es hembra? Vale, ya yo tengo un nombre para él Espérate, voy a poner pausa un segundo que voy a abrir la, la web bueno, por poco empiezo a luchar sin sin haber reinicio ni nada Venga Vamos a capturar a este Petilil Para ello, mmm, yo iba ya a usar a Zuko, pero no Venga, vamos a meter a Anto Yo confío en ti Anto Hoja mágica que le hace tirirí a Anto Venga, y Anto usa su gran falso portazo Que vamos a capturar a ese Petilil Uy, pensé que le iba a quitar más, fíjate Venga, otro, falso, oso, otro falso portacito Y vamos a capturar a ese Petilil Paralizador y una porra El consejito, si pulsan la y sacan Pokeballs A la tercera entra. Una. Dos. Tres. Y entra. Bien. Yo pensé que iba a entrar a la tercera, tercera Pokéball, pero bueno. En la primera entró. Perfecto. Perfecto, Anto. Sí, sí, todos suben una experiencia. Muy bien. Muy contento yo de eso. A ver. Petilil. <coughs> Perdón. Tengo un nombre... Perfecto, es una seguidora de la de, de la serie del Nuzlocke y se llama Radalaila Antares, así que la vamos a llamar Radalaila. Radalaila, entramos. Perfecto. Y lo enviamos a la caja. Venga. Vamos a lo que vamos Por cierto, me he enterado ya que se puede conseguir a Magyarna Y creo que lo vamos a hacer en este, en este capítulo Si no encontramos al profesor ¡Venga! ¡Otro Pokémon de ruta! A ver qué más había además de Petilil, ¡Ledaiba! ¡Ledian! Vale tipo bicho yo, tipo roca además es tipo volador y Zuko sabe ataques eléctricos bastante buenos así que vamos a aprovechar y ganamos un poco de experiencia los esquivó, eh Zuko me quiere a morir por cierto, por cierto vamos a usar el poder Z eh, Aplastamientos gigalítico que nunca lo hemos visto uy, puño cometa es súper eficaz, bueno no pasa nada no pasa nada, tampoco me voy a morir por lo que ven <ríe> Venga Suco, Usa tu poder Z Que por Z Empieza tu nombre Venga Aplastamiento gigalítico <ríe> Toma Le dian A la porra Nos vimos Vamos a cuidar un poquito también De Suco, Que lo ha hecho muy bien Después de estarle dando cariñitos a Zuko Vamos a seguir por aquí Aquí no está el profesor Y tú quieres luchar, seguro Espérate Si quieres luchar, te esperas Vale, porque ya Zuko salió Vamos a meter a Eliwells al primero Que está a nivel 32 Uy, se me olvidó subirle el nivel, pero bueno Pues no Eh Vale, la forma que tiene el parque es como de un cigarde, ¿no? ¿O son cosas mías? ve aquí se puede ir por el agua y todo. ¡Qué chuchuchuchuli! ¡Hola! ¿No me deja pasar? ¡Qué capulla, ¿no? Venga. Y por aquí no me dejaba pasar Tilo. Aquí si no encontrar Sitios más raros, ¿no? Ahí está Cucuy. En el parcaso. A ver, ¿para qué me quería? ¡Ah, profesor! Buenas, chavales, ¿cómo va? Tenéis cara de contento. ¿O ha pasado algo guay? Y, y tanto. Mira, ahí detrás hay una Pokéball, ¿vale? Para, tan, para que no se nos olvide. No se lo va a creer, profe. Hemos visto cómo se abría un ultra umbral delante de nuestras narices. Entonces ha aparecido un ultra -dente? en serio. Ya verá cuando se entere la profesora Pimpinela. Tiene que contárselo. ¿Un ultra-umbral? ¿Con un ultra-entre incluido? Bestial. Menuda suerte habéis tenido. Y razón de más para que sigáis entrenando mientras, realiz mientras realizáis el recorrido. ¿Quién sabe si llegará el día en que podemos cruzar, podemos, da, podamos cruzar uno de esos ultraumbrales? Ultra Mejor estar bien preparados, ¿no? La siguiente prueba os espera en la cima del pico Jokulani. Llegaremos antes si vamos en autobús. La parada está en la ruta 10. ¡Profesor, vayan tirando sin mí! Mi, re mi recorrido incluye una parada obligatoria en la tienda de, Mas de la Malazada. Entendido. Entonces iremos nosotros todos. Te espero en la parada de autobús, Ellie Pintora. ¿Sabes qué es Pintora? Pues no. ¿Qué? En el pico de hay un observatorio. No sé exactamente. No sé qué es exactamente, pero suena algo emocionante. Bueno, nos vemos luego. Tiene una prisa el hombre este. Es un desesperado. Desesperado. Vamos a buscar a ver qué más hay por aquí. Aparte de este objeto: Caramelo Furia. Vamos a hablar con la gente a ver si nos dan algo. No me quieren dar nada. Y aquí. Y aquí, esto que es una mesita. Una auxiliar. La papelera en forma de, de Pokémon. De Bunny Vamos a ver qué más hay por aquí. Hay un entrenador ahí que está buscando pelea. Quiero mostrarte lo que valga. Y mi pelo tan Yeah. La veraneante Charlotte te desafía Tienes dos Pokés Vamos a ver, ¿cuál es? Raticate ¡Oh! ¡Uh! ¡Un Raticate que nos alola! a Lola! <risa> venga Eliwes, dale para el pelo Venga, Demolición Nah, no me preocupa, venga Demuele A Raichu O sea, Pokémon tipo eléctrico A no sé qué sea eh, Alola, que entonces sería Eléctrico psíquico Por si acaso Vamos a mandar A la pelea Uy, ninguno tiene ataque de tipo tierra A Zuko, venga Es el que más Más va a resistir, creo Bien, es un Raichu normal, no es un Raichu de Lola. Así que vamos a usar Joya de Luz. Que es un ataque que siempre, siempre, siempre me ha encantado. Bah, no deja de ser un poco efectivo. A Avalanche, a ver si retrocede. Ah, si ataca primero que va a retroceder. Bobo mierda. Coño, que me piensa matar suco, eh. Pues no, te equivocas, no me vas a matar a Zuko Venga, vamos a meter otra vez a Eliwers Para que le meta una sorpresa Y Raichu fuera Venga ¡Sorpresa! <ríe> Toma sorpresa, ahí a 36 voy a, reventa, a, re, a revelarlo todo voy, voy a revelarlo todo acerca de los pokémon vale tú a tu bola hija mía y bueno ya elliwers y suco no van a pelear más vamos a meter a a carla y a rocío para la siguiente pelea Vamos a ir por aquí a ver si hay algo Aparte de zona de hierba Voy a meter un repelente ¡Repelente! Eh, repelente, repelente, aquí Ya está, ya lo usé eh. Sí, aquí hay una célula de cigarde. Que por bien no venga. Y vamos a seguir investigando la zona. Aquí podemos pescar. Vamos a pescar con repelente, creo que igual. Si sí, sale algo. Coño, tengo a... Bueno, si sí tengo a Rocío la primera, no pasa nada. Debo huir. Golding. Bueno, ya saben dónde capturar los Goldings. Venga, Rocío. Ni caso. Ni caso, bueno, tú conviértete en el banco, que es lo que más te gusta Y ya está, venga Ahora vamos a oír Seguimos inspeccionando la zona Objeto aquí Una zeta bien grande No, no vamos a usar más repelente por el momento y, y, y, y... y por aquí no se puede ir para allá Por lo tanto vamos a aprovechar el, la zona donde dejó Tilo espacio Y vamos allá donde estábamos yendo antes A ver si encontramos algún objeto Por el momento este hombre quiere pelear Vamos a primero rociar un poquito con repelente y ya me queda menos, tengo que ir a comprar. Ahí vale, hay otro objeto. Una semilla y hierba. Y como no se puede usar Surf... Goldín digo yo. ¿Qué Pokémon saldrá? Ninguno. Bueno. Esta piedra no es un... puede ser para evolucionar a, a Ivy. Puede Venga, vamos a luchar contra este señor Dice Oye, me quiero hacer una foto de recuerdo ¿Te importaría dejarte ganar? Toma, por la fucking face ¿No? ¿Te quieres sacar una foto de, re de recuerdo Y quieres que pierda Para tú salir la foto ganando? No entiendo Para eso es un vídeo Veraneante Venga, a ver qué quiere Un persian, no a Lola Me gusta más así Lo hubiesen pintado nada más Pintado y ya está, un Persian lola que te caga Pero bueno Rosito, haz de las tuyas A ver Por cierto uh, Aprendió paliza No sé si usa paliza Ataque de todo el equipo Cuantos más haya, más veces se, se, se atacará Vamos a utilizar paliza Uno. Con golpe aquí crítico. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Ataca seis veces. Uno por cada Pokémon. Oye, pues paliza no está nada mal. Vamos a usar buceo. Eh. El chirrido no me preocupa. Me baja el ataque físico. ¿No? La defensa. Ah. Si me voy a esconder, <ríe> qué problema. Por cierto, el, el enemigo tiene dos Pokémon, ¿eh? Así que tengo. Hay que tener un poquito de cuidadito. A ver qué nos saca ahora. Rosy al 34. Perfecto. Eli West al 33. Muy bien. Suco al 34. Bien. ¿Quiere aprender tormenta arena? No, déjalo. Lo que sabe está bien. Marowak No, sigo <risa> Que eso es un unlock no, no lo vamos a olvidar Es un Marowak normal, no a Lola Así que vamos a usar salmuera Pero con eso, de sobra Bien Bien, bien, bien, bien Pero, pero, pero, pero, pero bueno Venga, hombre hombre! Pues nada. Pues ya está, ¿no? Ya con esta hablamos. No. Ya podemos salir de aquí. Espérate, vamos a revisar esta zona de aquí que nunca me doy bien cuenta. Ya está. Bueno, hemos revisado todo. Y no hay sitio donde haya células de cigarre ni nada. Pero bueno, cada vez que salgo de un sitio me encuentro con alguna sorpresa, como aquí está Doña Lili, Lilia, dice Oye, Sleepy Pintora, oye, Sleepy Pintora, ¿te importa si te pregunto una cosa? Por cierto, hay una célula de, de entre esos coches, ¿eh? ¿Quieres a la ruina? <ríe> ¿Le pasa algo a la nebulilla? Sí, quiero acompañar a mi pequeñín a la ruina de Ula, Ula. Pero están en medio de un gran desierto y no quiero pedirte imposible. El caso es que hay algo más. Ahora mismo me dirigía a la biblioteca de Malies. Hay un libro que, que, que, querría, que querría leer y me gustaría que lo buscáramos juntos. La biblioteca está en el centro de la ciudad, no tiene pérdida, ni siquiera para mí. ¡Cosmo! ¿Pero quiere que la acompañe? Ah, bueno, pues no. Pues mira, cogemos las, las células de Cigar, y vamos a. andar un poquito. Esta la Rotondex, ¿qué dice? Profesor. Profesor. ¿Eh? Oh, vaya, hola, Rotom. ¿Qué tal se vive dentro de una Pokédex? Me imagino que bastante cómodo, ¿verdad? Genial. Oak, es Oak <ríe> Déjame que me presente, me llamo Gabriel Oac, soy científico y me dedico a investigar las formas regionales de los Pokémon. No es Samuel Oac, es Gab Gabriel Oac. Tú debes de ser el pintora, ¿verdad? El joven Kukui me ha, hablado, me ha hablado de ti. Rotom cuida mucho de este jovencito mientras hace su, su recorrido insular, ¿de acuerdo? Por puesto! Y tú también, la Pintora, cuida mucho de Rotond durante tu aventura. El chico de Kalos que inventó la Rotondex puso todo su empeño y cariño. El chico de Kalos. El chico de Kalos que lo inventó. Se podría decir que es como su bebé. Esta no es la biblioteca de Melie. Puedes ir a visitarme y hablar conmigo cuando quieras. Llegar es bien fácil, solo tienes que fijarte bien por dónde pisas. Círculo negro, triángulo negro y cuadrado negro. ¿Lo tienes claro? Círculo negro, triángulo negro, cuadrado negro. Vale. A ver, ¿qué hace aquí? El... ¿Qué es esto? <risa> a ver, vamos a ir visitando los sitios, alegando con la gente. Vamos a alegar con la gente, ¿eh? esa palabra me encanta. Vale, esto es lo de las malasadas. Me extraña no ver a Tilo aquí. Eh, vale, tengo que decirlo, vale, eh, dejé muchos sitios sin recorrer en la isla anterior y quiero ir a ver qué es lo que me dejé atrás, entonces haré un vídeo con lo que me haya dejado atrás en la... En... en la aventura. Mira, esto es una tienda de ropa, deduzco, bien... Oye, escúchame un momento, aunque sea solamente durante un momentito. Venga, vale. ¡Ah, mu mu muchas gracias! Verás, estoy obsesionado con un Pokémon que se llama Togedemaru. Obsesión gorda, ¿sabes? Pues gusta tanto que no soy ca me gusta tanto que no soy capaz de capturar uno. Por eso te pido, por favor, captura uno para mí, ¿vale? Y luego enséñame la información que, registre, que se registra en la Pokédex. Me parece que mi querido Togedemaru debe de andar por la zona de la central geotérmica. Sus espinas son adorables, así que seguro que lo encontrarás enseguida. Te lo agradeceré debidamente, así que cuento con tu ayuda. Venga. Cuando tenga un toque de Maru, vengo y hablo contigo. Nada, tú no. Uf. Me da a mí que hay aquí ropa de viejo. Snabol. Venga, vamos a ver qué ropa hay. A ver. Camiseta de tirante deportiva, no me gusta. Cangrejo pelo. ¿Y? Mierda, no sé qué hice. Vale. Ok. No sé de qué va. Camiseta de fruto. No me gusta. Ni no más, ¿no? Mira, esos pantalones me gustan La que los tres cuartos, dice Dios, ¿por qué es tan caro? Corto camuflaje Jeje. No No No No Medusa Cangrejo pelo Me gustaron estos. Yo. 15.800. Venga. Total, dinero no lo quiero para otra cosa. La zapatilla. Mira, azul gradual me gustan. Venga. Vamos a vestirnos aquí. Guapetes. Mochila. Venga. No, no, no, no, no, no, no. Mochila, mochila, mochila. De deporte. Dice triángulo blanco y tiene la cola del Pikachu de deporte negro verde azul marino violeta gris y si no cómo lo tenemos ahora ah, me gusta más la mochila eh, verde no me gusta azul marino bueno bueno digamos que me puede gustar la mochila en triángulo Pero todavía no quiero cambiar de mochila A ver, la gorra La gorra sí que es importante Dice gorra equilibrio No me gusta Calculador Rayo Vale Escama Yo no le veo la jodida diferencia Verde, no El sombrero no me gusta nada Gorra deportiva Bueno Bueno Fea, coño. No me gustan. Déjame. <ríe> a ver, la caza. Vos. Nada. Venga. Ya estoy perfecto. ¿Quieres ponerte lo que acaba de comprar? Sí. Estoy perfectísimo así. Me gusto. <ríe> Venga. Y vamos a ir con un poco más de prisa. Que llevamos 25 minutos vamos a ver qué más hay por aquí aquí no se puede entrar y esta será la jodida biblioteca si, sí, si no, no estaría lia, lia ahí pero esto no sé qué, vamos a visitarlo poli ¿qué es esto? me encanta bailar el lula. lleva, lleva nieve no dice, ¿qué es esto? Es una casa, una castada de acogida. Hay muchos niños. Es que dijo que uy, si decir, tú no, lle no lleváis nada mal. Una estatuilla rara. <ríe> Mierda. Creo que ya la había comprado. Están hechas a imagen y semejanza a los tapu. La usan como amuleto. Vale. Por cierto, vamos a ver qué hace la jodida estatuilla rara. ...que lleva dando por saco desde el Pokémon X e Y. A ver, tendrá que estar aquí. Aquí, estatuilla rara. Ornamenta, ornamento que representa un Pokémon misterioso... ...venerado desde la antigüedad en, en Alola. Como espíritu y protector, pero no dice qué hace. Tendremos que investigar a ver qué hace esa estatuilla. Entramos aquí... ¿Y qué me dices tú? Meteorología ¿Qué objeto debería llevar un Pokémon para prolongar los efectos de la lluvia? ¿La roca lluvia? No esperaba menos de ti si un Pokémon que lleva una roca lluvia utiliza danza lluvia, la lluvia seguirá cayendo durante nada más y nada menos que ocho turnos. Pero no te lo voy a poner tan simple tan fácil. Ahí va la siguiente pregunta. ¿Qué objeto debería llevar un Pokémon para prolongar la duración del movimiento granizo? La roca helada, señorita. ¡Correcto! Si un Pokémon que lleva una roca helada... Bah, sí, vale, sí. Pero hoy no, no me doy por vencida tan fácilmente. Prepárate para la siguiente pregunta. ¿Qué objeto debería llevar un Pokémon para prolongar los efectos del día soleado? La roca calor. Efecto... Taras, taras, taras. Venga, siguiente pregunta. ¿Qué objeto debería llevar un Pokémon para prolongar el, el efecto de la tormenta arena? La roca suave. Correcto. Sí, un Pokémon... Taras, taras, taras, taras. Lo esencial en esta vida es saber aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones reales. No basta con memorizar, hay que interiorizarlos hasta convertirlos en una especie de intuición. Bueno, lo prometiendo deuda. He aquí una serie de rocas que he recogido, son todas tuyas. Me da, me da las, tres ro las cuatro rocas, me imagino. Muy bien. Cuatro objetos hablando con una sola señora. Perfecto. Puedes desplegar todo tipo de estrategias con los combates para manipular el clima. Por ejemplo, la lluvia ser muy bien. Sí, sí, no no me vuelvas loco. No, no, no, gracias. ¿Tú me vas a dar algo? ¡Pash! Yo quiero que Suco se convierta en un bonito Provo Contigo no quiero hablar, que te odio. Venga, a ver. Vamos a entrar aquí. ¿Tú me vas a dar algo? ¿No? ¿Y tú me vas a dar algo? No, tú eres una chunga. No sé qué le respondí, pero bueno. A ver. <ríe> es un rastrillo. Ojo. A ver, dice... Me Otra vez volví a no leer. Soy mágico para eso, ¿eh? Venga, va a ser lo último que voy a hacer, así que venga. Dice... Me gustaría comprar algo. Solo estoy mirando, venga, vamos a comprar. Vamos a comprar. Solamente habían zapatitos. Hay mocasines adornados. Y eh, pues no me gusta ninguno. Y son muy caros. Quita. Quita, quita, quita. Venga. ¿Eh? ¿Qué dice? Ah, sí. Pues nada.